¿En sí, no? No hacen calentar. No ¡Ah! Ni nos pagan para esta película. Ver, ¿Cómo para? que no le pagamos? Eh... Independiente, me dijeron que era. La guita la deja el productor. Bueno, eh, escena número 2. Eh, 440, que se lo va. Vale, ¿Cuál es nah. Se puede. No, se viene para acá. No, no, no, Plaquita, plaquita, para acá. Ah, seguimos solo a película independiente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Flaca, sí, qué sí, sí, sí, sí, sí, sí, Vamos a hacer esto.